Si quiero buscar eh, artículos de, de divulgación científica como, por ejemplo, filosofía, de la ciencia, me meto a páginas como Redalyn, que ya tienen ahí este, pues, artículos en español. Y si quiero buscar, por ejemplo, algún que yo estudio animales, por ejemplo, estudio insectos. Si quiero buscar algún insecto que ya esté registrado, me meto a alguna base de datos, dependiendo de la zona biogeográfica donde esté, y ya lo puedo encontrar ahí. Y eso me sirve este, posteriormente para armar o sea, mi tarea o algún protocolo. También es muy importante, eh, por ejemplo, si se va a registrar alguna especie eh, de algún insecto, también poner las coordenadas y con, ese, con las coordenadas, para las coordenadas uso el Google Earth.